Bienvenidos, mentes brillantes. Bienvenidos a un nuevo video de Alemán en la calle. Esta vez, Alemán en la estación de tren. Deutsch am Bahnhof. Los geht's. Encuentro en la estación de tren. Heute bin ich am Bahnhof. Heute bin ich am Bahnhof. Estoy en la estación de tren en la ciudad de Stuttgart y. Toda la estación de tren es un sitio de construcción. Es una baustelle. Es una baustelle. La estación de tren de Stuttgart se encuentra en un proceso de remodelación, un proceso de construcción desde hace años y un proceso que va a durar años también a seguir. Y por eso en toda la estación podemos encontrar separaciones, separadores, tiendas cerradas. Podemos encontrar señalética en el piso como esta que le indican a las personas dónde tienen que caminar, dónde, es, cuál, cuál, dónde son las cosas, dónde tienen que ir, si no esto parece un, la, un laberinto de cosas. Por ejemplo, esta raya indica cómo se puede encontrar el camino hacia el sitio donde se compran los tickets y por todos los lados encontramos señaléticas para encontrar los andenes andén en alemán se llama das Gleis y señalizado en, esta, en este cartel en la parte de arriba podemos ver el camino indicado hacia los andenes 1 a 16, Gleis 1 bis 16 Luego tenemos señaléticas que indican dónde está el camino hacia la metro, hacia la metro que va de forma sobre la tierra, que se llama span y la, la metro que se llama Upan, que son las señaléticas en azul y en verde que podemos ver ahí arriba. Y también en todos los sitios de estación de tren podemos ver estas... Cajas metálicas que se ven un poco raras, que es el lugar para dejar la basura, basura que en alemán se dice der Abfall. Y las cajas son tan grandes porque la basura acá se separa: se separa en papel, en basura de plásticos y en basura de todos los restos de los demás. Aquí ist der Abfall, zum Beispiel, ganz links, en todo el rincón de la izquierda es basura de papel en el medio nos encontramos con restmüll que sería toda la basura de lo que no calza en las otras recipientes que sean papel o en este caso vidrio que es glass. entonces acá tenemos tres diferentes sitios para separar las basuras y antes de botar cualquier basura siempre hay que pensar por un segundillo qué es lo que estoy botando y eso es para generar la conciencia de no todo meterlo en un basurero, sino a, a ya entrenar el reciclaje desde el momento que uno bota la basura. Luego en la estación de tren nos encontramos con estas maquinitas de automat. Y son automatos para sacar billetes. Billetes que en alemán se llaman Die Fahrkarten. Y en este computadorcito, aparte de poder elegir siempre el idioma... Para hacer la transacción un poquito más fácil, podemos comprar cualquier tipo de ticket para los trenes y podemos comprar tickets para otros días, para el mismo día, con distintos retornos. Y también podemos comprar los tickets para el tránsito local, como se llama, para utilizar la UPAN y la SPAN dentro de la ciudad donde uno se encuentra. Además, las estaciones de trenes tienen siempre un sistema más antiguo, pero el sistema ya que funciona desde siempre que indica la llegada y la salida de los trenes. Links die Ankunft, la llegada, und die Abfahrt, la salida. Ankunft und Abfahrt. Y en esos póster podemos encontrar los trenes ya que tienen cierta frecuencia o que tienen la frecuencia en realidad de todos los días por ejemplo en llegadas todos los días a las 13 horas tenemos todo ese tipo de trenes que llegan y se indica al lado izquierdo Die Uhrzeit, el tiempo, die Uhrzeit Der Zug, el tipo de tren que llega desde dónde viene o hacia dónde va. Und das Gleis. El andén. El número del andén. Y aquí para que se hagan un poquito una impresión de cómo... ¿Cómo se ve esta estación de tren ahora en, en plena reconstrucción? Por todos lados podemos ver planos que indican usted ahora está aquí para no perderse en este laberinto y vamos a trabajar en tal cosa y todos los negocios, todas las tiendas en este momento se encuentran cerradas y están en proceso de mudanza, Entonces, es todo un caos, todo un caos y en todos los sitios vemos estos indicadores que dicen ¿Dónde encuentro el centro de viaje? Donde encuentro el centro de viajes es donde, donde la, la empresa de trenes, que es Deutsche Bahn, con este logo Deutsche Bahn, vende sus billetes, uno puede hacer consultas y que normalmente está en el núcleo de, un, de una estación de tren y en este caso uno no sabe dónde se encuentra, así que es muy esencial tener la señalética en todos los sitios. Das ist, die das ist die Esto es el, como el pasillo, el núcleo, el centro de la estación de tren, que parece un pasillo gigante, donde anteriormente se encontraban todos los pequeños negocios en los bordecitos y en este momento se encuentran todos en proceso de reconstrucción y de remodelación. y como ya les mostré, en todos los sitios podemos ver dibujos de la estación de tren de cómo se, cómo se encuentra ahora, en qué estado de la construcción está y básicamente para uno no perderse en su camino además de tantas cosas que tenemos en la estación de tren, tenemos este tipo de cajones que son para encerrar tu equipaje, en alemán se llama das Schließfach. das Schließfach cómo funciona, se tiene que abrir, se tiene que insertar una moneda y luego se encierra y salen las indicaciones por cuánto tiempo uno puede encerrar su equipaje máximamente para 72 horas de tener su, su equipaje ahí seguro y encerrado también les quería mostrar ese tipo de maquinitas ahí atrás mío que son bastante prácticos en este momento fuera de uso así que no son tan prácticos pero son para comprar estamp estampillas para enviar una carta para enviar una carta postal y para no tener que ir a una estación de correos para comprar una estampilla esta, existen esas maquinitas esos automaten de automat se llaman donde se colocan monedas, se elige el tipo de carta que se quiere enviar, su valor, a qué sitio va, y imprime una estampilla digital y se puede acá enviar en el, en el lugar mismo. Para que realmente vean que es un caos total y que ni siquiera me acuerdo cómo salí del sitio de los trenes, pero acá está el sitio más grande de la construcción de la estación de tren y está todo en, plena, en pleno proceso, en pleno proceso y la idea acá es agrandar, agrandar la estación de tren y bueno, es un proyecto de varios años, varios años. Hier sind die Gleise, hier sind die Gleise, acá se encuentran los Andenes, hier sind die Gleise. Ich bin gerade auf Gleis 8. Estoy gerade en Gleis 8. En este momento me encuentro en el andén número 8. En el andén siempre siempre siempre hay un reloj en el medio, die Uhr. Y al lado del reloj tenemos el, la cajita de la información de qué, qué tren va a llegar en este andén, a qué hora llega, a qué hora parte, eh, desde qué sitio viene, a qué sitio va con ese tipo de información que salen en las estaciones de tren si uno no habla alemán es bastante difícil orientarse en una estación de tren porque toda la información se indica en alemán y la, la información de cambio que es información bastante relevante si uno va viajando si un tren parte desde otro anteno o si hubo un cambio de horario toda esa información está indicada en alemán y también los anuncios die durchsagen, die durchsagen, los anuncios que se hacen en voz alta a través de los parlantes también es obvio que se hacen en alemán, pero solamente se realizan en alemán, no se realizan en otro idioma y es bastante difícil, bueno, como en todas las estaciones de tren me imagino también de entenderlos con toda la bulla, con todo el ruido que tenemos en la estación de tren acá andando y es un real desafío para la comprensión auditiva. De, de escuchar ese tipo de anuncios cuando uno está en el proceso de, de aprendizaje de un idioma de un idioma es es un logro tremendo tremendo el momento cuando uno logra de entender partes o algunas palabras de ese tipo de anuncio y realmente es algo que vale la pena sentirse muy orgulloso porque es es un logro entender con interferencia, con bulla, un anuncio en una estación de tren llegamos al fin de nuestro recorrido cortito por la estación de Stuttgart espero que te gustó este pequeño video de alemán en la calle Deutsch auf der Straße si no estás suscrito aún suscríbete al canal y me alegro vernos en el siguiente video de Deutsch auf der Straße bis zum nächsten mal